Este, como les comentaba, eh, quería darles la bienvenida a este segundo live de Guayaquil Tech. Guayaquil Tech es una comunidad de tecnología de la ciudad de Guayaquil que invita a otras comunidades a trabajar en conjunto en encontrar estos espacios físicos y virtuales para conversar de tecnología, conocimiento y, por qué no, crear comunidades mucho más sanas. El día de hoy tenemos invitados de lujo, tenemos a Gustavo de GitHub, que nos va a dar una pequeña eh, charla acerca de cómo crear comunidades sanas, abiertas, y después, una vez que las creamos, ¿cómo podemos hacer para mantenerlas en el tiempo? Vamos a tener un conversatorio con cuatro personas distintas, algunas están en Ecuador, físicamente tenemos a una persona, virtualmente tenemos a dos en, en Quito, Guayaquil, y una persona más en Colombia. Entonces nos van a conversar un poco de sus experiencias creando y manteniendo comunidades. Porque una vez que las comunidades eh, pasa esa alegría de, de, de unirte, de crear algo nuevo. Después en el tiempo pueden crearse diferentes problemas, tanto económicos como de la, eh, del paso de las personas, de las comunidades, de los founders a, los siguientes, a, a las siguientes personas. ¿ya? Y vamos a conversar un poco de eso. Y vamos a abrir este panel al público justamente para que nos digan qué han hecho ustedes en sus comunidades, qué les ha servido y cómo podemos mantener el tiempo Entonces... Lo primero que quisiera hacer es, lo voy a presentar a Gustavo de GitHub, que nos va a dar una pequeña charla. Esperen un segundito. Buenas noches, soy Gustavo Ceballos, soy parte de GitHub Education como campus expert y soy software developer. ¿Quién soy yo para dar una comunidad de charlas? Y realmente uno más parte de la comunidad he estado en diferentes comunidades, he tenido la oportunidad de conocer diferentes eh, comunidades, tanto en Ecuador como en México y en Estados Unidos, y realmente con GitHub alrededor del mundo, entonces creo que podría aportarles un poquito de esto, y tal vez si no has estado en una comunidad, o si vas a empezar una comunidad, avisarte de esos problemas que, vas, que puedes tener, y si ya estás en una comunidad, te voy a empezar a compartir experiencias que lo más seguro que también lo has vivido. Definamos, ¿qué es una comunidad? O sea, realmente... ¿Qué es una comunidad tecnológica? ¿Qué es una, una comunidad técnica? Básicamente es que eh, se reúnen para aprender, investigar, comp compartir y crear cosas juntos. En parte esta comunidad y en parte de lo que hace la comunidad son sus personas. Y qué mejor eh, que una comunidad es diversa. Una comunidad nunca es una persona igual que la otra. Por más afinidad que sean eh, dos amigos de la misma universidad, de la misma clase al iniciar la comunidad, son dos personas diferentes. Mientras va creciendo esta comunidad, vamos a tener personas y grupos de gente diferente. Y eso es lo que enriquece a la comunidad. Si no, haríamos eh, comunidades de uno, comunidades de dos o tres amigos y súper cerradas. La idea de la comunidad es que crezca, que haya eh, diversidad y podamos compartir entre nosotros. Y esas ideas diferentes que nacen de otras personas que no son iguales a nosotros, se empiezan a implementar, a crear y compartir. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Pero parte importante de las comunidades es que te diviertas. Realmente el hecho de tener un grupo de gente reuniéndose, conociéndose, estando eh, compartiendo y aprendiendo, es que te diviertas. puedas crear nuevos proyectos y sobre todo estos problemas o esto que quieras aprender nuevo o quieras compartir, no lo haces solo, sino que lo haces en compañía. Y eso lo hace mucho más agradable. Dale. Parte importante de las comunidades o parte importante de lo que se va a hacer aquí son las actividades. ¿Qué vamos a hacer dentro de ellas? Tenemos diferentes tipos de actividades pero esto del hecho de podernos reunir podernos conversar, poder hacer un Zoom poder hacer un evento tal vez próximamente presencial es el, el core de la comunidad es lo que le da sentido, lo que le da vida a la comunidad ¿Qué tipo de eh, eventos podemos hacer? Podemos hacer talleres y workshops, que básicamente es como esto: un o conversatorios que alguien venga, exponga un tema. Puede ser 15 minutos, puede ser 45 minutos. Si es un workshop, puede ser 45 minutos, una hora y media como un largo. Y la diferencia entre un taller y una charla es que el taller es algo más práctico, tal vez puede ser guiado, la persona, las otras personas pueden acompañarlo. Y una charla es básicamente que se habla y se intenta expresar, o se intenta llegar a una idea. Netamente exponer eh, un tema conocido rel relativamente nuevo para el expositor, porque no siempre es necesario dar y venir. ¿Sabes qué? Yo soy el experto de PHP, llevo 10 años programando en PHP. No. De hecho, hay tecnologías que ni siquiera llevan 10 años. Hay tecnologías que pueden llevar un año, y pues si sabes que yo soy experto en Stripe, no sé, en una plataforma de pago... No, no soy experto. Tal vez llevo dos meses trabajándola, pero he aprendido mucho que les puedo compartir y les va a ser mucho más fácil saltarse esa barrera inicial y poder empezar a utilizar nuevas tecnologías, nuevas APIs, nuevas herramientas. Eh, También, que otras actividades pueden tener, además de charlas y workshops? Eh, hay eventos grandes o actividades un poco más grandes, tal vez muchas las podemos generalizar con la palabra hackathon. Si no conocemos la palabra hackathon, según la MLH, eh, un hackathon se escribe como una maratón de inventos, netamente es un evento que vas, creas una idea en 72 horas, 48 horas posiblemente, y la programas, creas un mock-up, creas tal vez un modelo de negocio y la expones al público. Si, no, si nunca han participado en un hackathon creo que este es el momento de buscar un hackathon Sé que Epico van a tener una especie de hackathon en los próximos eh, meses, semanas, podría ser. Eh, también Guayaquil tiene muchos hackatones que por lo general ya estaban constantes antes de pandemia, eh, existen Startup Weekend, existen jacatones de universidades, existen diferentes eventos que normalmente no se los hace tan seguido. Una charla, un workshop, podrías hacerlo una vez al mes, podrías hacerlo eh, dos veces al mes. Un evento grande de este tipo podría ser eh, una vez al año, máximo dos veces al año. ¿Por qué? Porque son eventos mucho más grandes, conlleva más organización, conlleva más tiempo de planificación y tal vez mucho más participantes. Lo más importante de la comunidad es chill, o sea, que la disfruten, que la pasen bien, que coman, que comparten experiencias, que comparten dificultades que no puedan eh, hacerlas, o puedan hacerlas solos, pero sea mucho más agradable llevarla en grupo. Así que el core de la comunidad es que ustedes se diviertan, pasen bien y creen un lazo de amistad entre ellos. Hay algo importante que decir, las comunidades son un ser vivo, o sea, no se mantienen en el tiempo como una cosa o como un bien, sino que hay que darle cuidado, hay que darle cariño. De hecho, eh, en México, creo que una de las mejores experiencias que me llevé, tal vez ellos están un poco más adelantados que nosotros en tema de comunidad, tal vez eh, los problemas de comunidades son un poco diferentes por su tamaño, de hecho, ellos se llegan a pelear, como que, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento este día, y este mismo día van a hacer otro evento otra gente. Tal vez todavía no estamos en ese punto, Boyaquil. Pero Boyaquil está en el punto de crecer, y en México pude darme cuenta que son Gente, o sea, la comunidad es un ente vivo. Porque hay que crecerla, hay que nacer realmente. La comunidad nace cuando dos tres personas dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos reunimos este fin de semana a hablar de Python? A hablar de Ruby. Después de eh, nacer, empiezan a crecer. Esas dos tres personas empiezan a hablar dos, tres, cuatro, siete personas. Entonces sus charlas ya no son esas tres personas únicamente, sino que son siete, ocho, doce, quince. Empiezan a crecer y hay un punto de, de esa comunidad que, crece, y el mismo founder que estaba ahí, empieza a tener realmente problemas. O sea, ¿sabes que Tienes una vida personal, tienes otras actividades, tienes que eh, progresar personalmente, tener nuevos cosas más. trabajos, diferentes responsabilidades, y tal vez el founder se empieza, o el que iniciaba la charla, se empieza a alejar de la comunidad. Y también tiene que pasar eh, el encargo, o el, quien lleva a la comunidad, a otra persona y tarde o temprano esa comunidad va a morir. O sea, las comunidades no son eternas. Podrán ser comunidades que duren un año, dos años, seis años, tal vez diez años, tal vez si son de renombre, puedan durar doce años. Tal vez si son comunidades muy grandes, a ver, un Google Developer Groups, tal vez puedan durar mucho tiempo y pasen una a otra persona, pero tarde o temprano esa comunidad va a morir, como la tecnología que investigaban, la tecnología que aplicaban, todo eso va cambiando con el tiempo, así que no se sientan mal si su comunidad ha desaparecido en el tiempo porque tarde o temprano les va a pasar. Y si son nuevos, piensen que tienen mucho por delante que esforzarse, algún rato ustedes se van a despegar de esa comunidad, ojalá que esa comunidad siga viviendo con otro encargado, con otro líder, pero estemos conscientes de eso. Ya, ¿y cómo ganamos gente? O sea, ¿cómo decimos, sabes qué, ven mi comunidad? Fácil, te esperábamos, tenemos un taller de programación multinivel. No, no. <risa> eh, Muchas veces sí nos llama el tema, sí podemos decir, ¿sabes qué? Eh, voy a dar un taller de Django este día, así que vente, y justamente yo quiero aprender Django me dé. Pero normalmente la gente no va a ir a decir, ¿sabes qué? Hoy quiero aprender Django y por eso me quiero acercar a tu comunidad. Si realmente queremos crecer en comunidad, invita a colaborar. Invita a esos extraños que todavía no tienes una edad. Tal vez digas, no, ¿cómo voy a invitar a un desconocido que no sepa que hable de este tema? Créeme que el desconocido también va a tener miedo y va a tener mucho que aportar eh, Invita este, a estos desconocidos y mejor decirles, ¿sabes qué? Vamos a tener esta charla. Invítales a decir, ¿sabes qué? Eh, he visto que tú manejas muy bien React Yes o manejas No Yes. ¿Qué tal si tú nos armas una charla o nos colaboras en tal forma? O a su vez, ¿sabes qué? Vamos a tener esta charla. Alguien me la programó un poquito, invítalos de otra forma porque si realmente les estamos y les invitamos, sabes que vamos a tener solo estos eventos, a veces es un poquito difícil que la gente vaya. Involúcralos, sobre todo si son comunidades muy pequeñas, porque dos, tres charlas con la misma persona realmente aburre. Invita a la gente que te colabore en tu comunidad. Eh, Mide. cuando nosotros vimos que la comunidad crece, es importante medir. ¿Por qué vamos a medir? ¿O por qué es importante medir? Básicamente porque, en primer lugar, vamos a ver qué nos está funcionando, qué nos está funcionando. Vamos a ver qué temas nos interesan como comunidad. A la comunidad que ustedes están presentando, tal vez no les guste, no sé, C++, pero les encanta, no sé, Go, podría ser, o les encanta PHP y odian Python. Entonces, midamos qué tal. ¿Y qué vamos a medir? Ya vamos a ver más adelante, pero esas métricas también nos van a servir para poder pedir auspicios, para poder decir, ¿sabes qué? Después de seis meses de trabajo, vale la pena continuar con la comunidad. Cuando iniciamos y nos planteamos esa pregunta a los seis meses, le dijimos, no, ¿sabes qué? Nadie asiste a nuestros eventos. No, ¿sabes qué? Nadie le da likes a nuestros posts. Pero puede ser que no lo hemos medido. Tal vez cuando iniciamos recién, de, teníamos un like, tal vez era nuestro propio like de nuestra comunidad, y al final de los seis meses tengamos diez likes, tengamos dos shirts, tal vez tengamos cuatro personas dentro de nuestra comunidad, entonces es importante medir. Pero ojo, los participantes no son una métrica. Es verdad que hay que registrarlos y, y saber cuántos participantes te van a asistir, tanto para logística, porque a la final si empiezas a tener una comunidad, empiezas a tener eventos, vas a tener que empezar a planear cuántos asientos voy a tener, cuánta comida voy a brindar si es que llega a ser un evento de haber comida, hasta el punto de saber cuántos baños debería tener por evento, por ejemplo, si es un evento muy grande, cuántos debería tener dos baños un baño está bien, entonces hay que medir, y los participantes, es importante saber cuándo están, pero no nos traumemos en la métrica, es que en mi comunidad nadie viene. Yo he visto comunidades, y he visto comunidades gigantes, eh, nunca he ido a India, ni, pero he tenido contacto con la gente de India, y sobre todo comunidades de India, que son extremadamente grandes. O sea, los eventos de ellos son de 6.000, 12.000 personas. Pero también conozco comunidades de 4, 8 personas que son genial y se la pasan muy bien. De hecho, yo me atrevería a decir que las comunidades más grandes empiezan a perder un poquito esa esencia, esa, esa confianza, esa confianza de amigos, esa facilidad de poder aprender y poder empezar a hacer cosas que se diviertan. Así que no se estresen con cuántas personas están, cuántas personas asisten, sino... Estrénsense en crear contenido, en crear eh, nuevas herramientas, en crear eh, momentos para poder aprender. Y ahora, creo que viene la parte seria de la charla, o la parte importante de la charla, que es la seguridad. Una comunidad debe ser segura. Realmente, eh, Normalmente, cuando es un evento, no se toca tanto así el tema, pero como ustedes son líderes de comunidad, piensen tener una comunidad sí se va a hablar un poquito de temas que se los pone al inicio de un evento, de hecho veremos un poquito cómo se los puede compartir esto, y cómo podemos hacer comunidades seguras y dejar definidas comunidades seguras, pero sí vamos a hablar un poquito de los ejemplos que deberíamos tener en cuenta para hacerla segura. Primero, diversidad. Eh, aprendamos con las diferencias del otro. Creo que estaba más que obvio, tal vez pensamos que eh, en este mundo ya todo el mundo no hay racismo, no hay clasismo, pero la verdad es que no. Existe todavía gente que se siente incómoda con otro tipo de gente, pero tú no puedes permitir eso dentro de tu comunidad. No estás aquí para juzgar quién eres o cómo eres, sino que realmente estás aquí para compartir y pasarla bien. Así que dejemos las diferencias o la no diversidad en otra parte. Yo creo que si vas a armar una comunidad te vas a dar cuenta que a la final no importa quién sea el que viene, si tiene plata, no tiene plata, su color de piel, su forma de ser, su sexualidad, eso no importa dentro de la comunidad, sino que qué tanto quieres compartir y qué tanto quieres eh, aprender dentro de la comunidad. Ojo que una cosa es um, pon, eh, la diversidad y otra cosa es no poner límites. Si alguien se comporta mal criado, si alguien no va dentro del lineamiento de tu comunidad, eso no ser... Eh, no, diversi, no diverso sino que también tienes que decir sabes que dentro de la comunidad se respeta esto, esto y esto eh, respetar, estamos aquí para crear divertirnos, aprender eh, y aprendiendo a no juzgar creo que si respetamos cada uno al otro va a ser muy fácil la diversidad va a ser muy fácil llevar la comunidad y se van a arrancar mucho, muchos problemas dentro de ella. también es importante mencionarlo al inicio Así que recordemos que simplemente respetemos al otro, y creo que es la regla más general y más fácil de poderla recordar. Un tema importante, el acoso. A veces no se lo toca dentro de la comunidad, a veces no se lo dicen en todos los eventos, simplemente decimos que respetemos, pero ustedes como líderes de comunidad deberían tener en cuenta que cuando ustedes creen una comunidad van a tener más gente, y dentro de esta más gente puede existir acoso, entonces deben tener reglas claras, es decir, ¿sabes qué? Dentro de nuestra comunidad no se permite el acoso, no podemos permitir que una persona de la comunidad se sienta incómoda. Básicamente eso es acoso. Si ustedes si usted o alguien más se siente incómoda, lo más seguro es que es acoso. ¿Y cómo lo podríamos resolver? Reportándolo. Diciéndole a una persona, ¿sabes? líder de esa comunidad, a una persona que esté encargada del área de la seguridad de la comunidad. Decir, ¿sabes qué? Me siento incómodo por este, este, este motivo. Y esa persona va a saber qué ruta tomar. Decir, ¿sabes qué? Va a hablar con la persona que está molestando, que está acosando. Podrá separar la comunidad. Tendrán que ver como parte de la comunidad que mismo se resuelve. Advertencias también. Eh, creo que este es un tema muy complicado. Se nota cabeza de gato. Eh, los apodos. ¿Hasta qué punto está bien? ¿Hasta qué punto está mal? Creo yo que como guiaquileño no he conocido un lugar con más apodos. Eh, nuestra vida es a punto de apodos, pero si estás dentro de una comunidad, no estás con tus amigos, no estás con... Tus seres queridos no estás con esos que estuvieron toda la vida, están con esa gente que quiere aprender, quiere cumplir retos en grupo y quiere divertirse. Así que respetamos la forma más fácil de evitar los apodos, es básicamente, usemos el nombre con, la, con el que se representa a cada persona. Si se presenta, hola, me llamo Gustavo, utilizamos el nombre de Gustavo, y si él tarde o temprano mí se presenta con, hola, soy cabeza de gato, y él no le molesta ese nombre, podrás utilizarlo pero si él no lo ha permitido ni te lo ha dicho, no lo hagamos. Y también algo importante, genial, hay que cuidar de los otros, hay que, hay que cuidar al grupo de la comunidad, pero el cuidado personal. A veces tener una comunidad te lleva mucho de ti, eh, te lleva mucho tiempo, te lleva mucha planeación, te lleva mucho estrés, y debes cuidarte a ti mismo. Pensar que antes de la comunidad estás tú, tal vez hay momentos en la comunidad que salen de tu poder, que te estresas porque no tienes plata para cubrir ciertas necesidades, porque te cancelaron el lugar que ibas a hacer el evento, porque simplemente estás en exámenes o estás en un proyecto y lo tienes que cumplir y no puedes, no puedes hacer dos cosas, tres cosas al mismo tiempo, delega. Ahí existe más gente en la comunidad y tú cuídate por ti mismo y, cuida, y mira que las otras personas y los líderes se cuiden. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo las mantenemos seguras? Ya vimos lo que tenemos que hacer para mantenerlas seguras realmente. Pero ¿cómo podemos hacer y cuidar que la comunidad se mantenga segura? Fácil. Un código de conducta. De hecho, si se dan cuenta, muchas veces que ustedes se inscriben en hackatones, se inscriben en eventos, y hasta cuando se registran en un lugar, han visto un código, un check chiquitito, que sea ustedes aceptan términos de conducta. Normalmente, para los eventos eh, de Comunidades, eventos tecnológicos, eventos de. hasta para hasta hacer una comunidad, bases un código de conducta. Claro está, no te lo vas a poner a escribir todo, simplemente puedes utilizar un, un template como el que está en el link, ver que cubra todos los códigos de conductas o los comportamientos que tú quieres, que se resume básicamente en respetar al otro. Si te cubre, ponlo por escrito y hazles conocer a la gente que existe ese código de conducta. Incítalos a leer, dile, ¿sabes qué? Revisa el código de conducta eh, Y dile, ¿sabes? si vienes a este evento, si vienes a mi comunidad Vamos a tener que cumplir el código de conducta Por más que no lo lean, el hecho que ya le digas Y esté escrito, va a ser una forma de protegerte tú de Decir, ¿sabes qué? Aquí está el código de conducta No puedes hacer esto Y por ende, este, te pedimos que cambies esa actitud Que cambies esa forma de ser Términos y condiciones eh, Esto va más un poquito para los eventos Tal vez no tanto por las charlas, tal vez no tanto para las reuniones como comunidad, sino para tal vez una hackatón, un evento que tenga premios, un evento que sea un concurso que alguien vaya a ganar. No se compliquen la vida, déjenlo por escrito. Evitamos malos entendidos en concursos y premiaciones. Si lo tienes escrito, dices, esto se va a evaluar, o estas personas van a evaluar, de esta forma se va a evaluar, así se va a ganar, y punto. Y ya no queda dudas, no podemos decir, ¿sabes qué? Eh, ¿Pasó esto aquí? ¿qué, ¿Qué va a hacerse? Está escrito. La parte que hablamos del acoso y de los problemas de la comunidad, hay que una forma de reportar, ¿cómo hacemos esto? Definir al menos dos personas que les se pueden informar. Si ustedes están creando su comunidad, no creo que la creen solo, deben buscar más que sea un amigo, ya están las dos personas inicial. Si su comunidad crece y aumenta, ayuden, colaboren, digan, saben qué? Tú que siempre estás dentro de la comunidad, tú que siempre estás en, en los eventos, eh, vean también cómo es esa persona, si se alinea um, al código de conducta de su comunidad, y si creen que les puede ayudar, lo, lo ponen dentro de, de la gente que puede reportar. ¿Y cómo esto de reportar, o cómo lo haces visible a los participantes de tu comunidad? porque Porque los participantes de tu comunidad no siempre están eh, en los mismos eventos, no siempre son los mismos, entonces, tal vez para charlas normales, no siempre eh, inicies con un... Hola, mi comunidad es tal, tal, tal, y nuestro código de conducta es tal. Pero para eventos grandes, donde ya no tienes el control de esas 10, 15, 20 personas que van todas las semanas o todo, cada mes, sí, menciónalo. Dile, bienvenidos a la charla de hoy en Épico. Eh, hoy vamos a hablar de comunidades y nuestro código de conducta está en... Muestran el link. Y si ustedes sienten un, un problema o alguien les molesta, pueden comunicarse con Carlos y María. Y... este Espero que le disfruten. Respetemos el espacio. Eh, como es una comunidad y se han dado cuenta que el core de la comunidad son eventos, actividades, charlas, talleres, y esto conlleva que la gente haga o no haga algo, eh, respetemos. Simplemente si alguien no quiere hablar, no quiere hacer una actividad, no quiere aceptar algo, no quiere hacer eso que todo el mundo está haciendo, respetemos su espacio. Eh, no, no es la escuela, no es, no los vamos a calificar, nadie los va a calificar, si sabes que tú eres mejor que el otro dentro de la comunidad. Entonces, si alguien no lo quiere hacer, déjenle su espacio libre, déjenle la oportunidad que tal vez después interactúe, tal vez en la segunda tercera charla lo haga. Entonces, no hay que obligar a la gente. Fotos. Eh, es un tema que tal vez aquí no se ve tanto, pero es un tema muy importante, como hay que respetar su espacio, tanto en las actividades, también hay que respetar su espacio en las redes sociales, en, la, en las actividades que ustedes hagan. Entonces, muy importante, si su actividad es un poco grande, no son los 5, 6, 10 personas que siempre están en su comunidad, pregúntenle a ellos si están dispuestos a salir las fotos. ¿Cómo se maneja esto en grandes eventos? Normalmente, si yo digo, sabes qué, yo quiero participar en el hackathon y yo no quiero fotos, listo, tienes un, un gafete que se lo ponen y el fotógrafo que esté encargado del evento, la gente que esté en la parte de medio Simplemente evita tomar fotos o le notifica, sabes que en este momento vamos a tomar una foto, te sientes cómodo, te pareces viendo aparecer, sino que se retiren. Creo que un tema más que añadir a esta lista de, de cuidado de comunidad por la pandemia actualmente, el COVID. Creo que la bioseguridad está de más decirlo, y cada cual debe saberse cuidar, sabrá las medidas que tienen, pero ustedes, como líderes de comunidad, creo que deberían poner al menos un mínimo requisito que se va a necesitar. No digo que para sus charlas tomen la temperatura, vaya ahí a ver si sirve o no sirve, pero sí está bien que tengan, eh, hagan recordar que lávense las manos antes de entrar, tal vez para eh, cuando se vayan a servir los, los alimentos, tal vez este, antes de empezar la, el, el workshop, también hay que recordar el uso de la mascarilla. Y, y recordemos sobre todo... A todo esto, una de las cosas más importantes antes de tomarte la temperatura y exigir el uso de mascarillas, también la ventilación. Ustedes como organizadores, piensen qué van a hacer, cuánta gente va a tener, qué espacio necesitan y qué tan bien ventilado está en el lugar. Yo creo que si todo el mundo cumple con el mínimo de utilizar mascarilla está excelentemente ventilado, no van a tener inconvenientes. Una más. Una más adelante. Yeah. Usamos mascarilla. El hecho de usar mascarilla no es que yo estoy vacunado, yo no me la pongo, porque no. No es el hecho de que yo, yo estoy vacunado, es el hecho de cómo se siente el otro ante yo no esté con mascarilla. Así que aprendamos a respetar y no es que yo me siento cómodo utilizando mascarilla. Es que realmente el otro se siente cómodo y yo no utilizando mascarilla. Preguntémonos. Y si queremos resumir la charla, todo el mundo tiene el derecho a sentirse confortable esa es una comunidad. Respetemos a los otros, veámonos, veamos cómo se siente el otro realmente, si se va a sentir confortable con lo que voy a hablar, con lo que voy a hacer. Y pásenla bien. ¿Están listos para armar su comunidad? Yo les aseguro que este es el inicio. Si ustedes ya tienen una comunidad, se vieron reflejados algunos problemas, se vieron reflejadas unas experiencias. Pero si no tienen la comunidad, empiénsenla. Si no son parte de una comunidad, busquen una comunidad local, busquen una comunidad que les guste. Si no lo encuentran, créenla. Existen empresas de afuera que les va a apoyar a crear su comunidad. Eh, existe Google Developer Groups, existe Facebook Cycles, existe comunidad de inteligencia artificial, como se ahí. Existen comunidades de cada una de las temáticas que ustedes quieren eh, trabajar. Cada una de las tecnologías tienen una pequeña comunidad. Si no tienen una comunidad eh, en persona, una comunidad en un país, lo más seguro es que tenga una comunidad en Discord, tengan una comunidad virtual. Así que empiecen por ahí y si tanto les apasiona esa tecnología o tanto les apasiona hablar de eso, intenten hacer un meetup dentro de Guayaquil. Les aseguro que hay empresas geniales que los van a apoyar. Dentro de eso creo que épico, si ustedes le dicen, hey, queremos hacer una charla de tal cosa, eh, préstame el internet y las cámaras para poderlo hacerlo, genial. Te aseguro que les van a decir que sí, les van a coordinar una fecha. Si quieren espacio y el COVID se normaliza o se vuelve un poco más manejable, lo más seguro es que se pueda hacer presencial a futuro. Así que empecemos a crear comunidades. Momento publicitario. Si eres estudiante y quieres tener 100 dólares de créditos o de consumos gratuito, entra a pack Básicamente te registras, tienes una cuenta de GitHub, demuestra que eres estudiante con un carnet, con, eh, con una um, lista de materias que estás inscrito, tal vez te, eh, te pidan validar tu correo universitario y reclama todo lo que necesitas para crear una startup, todo lo que necesitas para poner ese proyecto de la clase en el mundo real. Dominios, hosting, Dido, yo creo que te da 50 dólares, te da un dominio.m, de Namechip te da un dominio.com, eh, Diamonds en Heroku para poner aplicaciones web y cierto de cosas más. Así que revisenla, está genial si eres estudiante. Y si me quieren buscar o algo, pueden encontrarme en las redes sociales. Muchas gracias y que tengan una excelente noche para el conversatorio. Nos vemos. Gracias, Gustavo. Eh, por esta eh, increíble charla hemos aprendido mucho de cómo mantener comunidades, de cómo divertirnos, de cómo compartir responsabilidades. Eh, bueno, nosotros somos Guayaquil Tech, eh, lo que queremos es eh, lo que estamos haciendo, Esto es una comunidad tecnológica de Guayaquil y lo que buscamos ahora es apoyar a otras comunidades a través de la tecnología. Eh, queremos contarles que tenemos eh, eventos el último el tercer jueves de cada mes y eh, también a partir de octubre vamos a tener la primera semana. Ahora eh, vamos a revisar las preguntas que tenemos para Gustavo en el chat. Aquí tenemos dos preguntas. Eh, Gustavo, no sé si estás por ahí todavía. Sí, sí, sí, cómo no. Chévere. Eh, bueno, nos preguntan cómo eh, lograr que una comunidad sea auto, autosustentable, que tenga el capital necesario para sustituir sust sust sust a lo largo del tiempo. Eh, depende, depende que de qué tan fancy seas y realmente para ser una comunidad no necesitas mucho presupuesto, puedes empezar con... Un, presupuesto muy muy bajo y claro está cuando quieres hacer eventos cuando quieres empezar a mover un poco más tus redes sociales empezar a, a atraer más gente y sobre todo los eventos vas a empezar a necesitar dinero eh, pero hay que plantearnos qué realmente necesitamos para una comunidad a veces pensamos sabes que un evento necesito camisetas necesito comida necesito premio y qué tan importante es cada una de esos y cómo ser autosustentable realmente primero planteándonos qué es importante para la comunidad, y qué es un lujo, qué es un, algo que simplemente quiero yo para la comunidad. ¿Qué necesitamos para una comunidad realmente? Un espacio, eh, podría ser actualmente virtual, creo está que Zoom y Google Meet tienen muy, muy buenas plataformas eh, gratuitas para más de una hora. Un espacio físico, Existe una universi eh, existen universidades que están dispuestas a prestar sus lugares, Existen lugares como Épico, existen como la Huarte, que creo que si ustedes con una carta y se saben que una vez al mes, eh, los martes, el primer martes de cada mes, voy a hacer tal charla, les abrir las puertas. También busquen tal vez lugares que estén relacionados a, si voy a hablar de, no sé, tecnología, busquen un lugar relacionado a tecnología. Si voy a hablar de un lugar relacionado a eh, Business Intelligence, busquen una universidad tal vez que den cursos de Business Intelligence y lo más seguro es que les abra la puerta. Dos, tres universidades. Eh, de ahí, ¿qué van a ir necesitando realmente? Tal vez algo de compartir, comida. Al comienzo pueden sacarlo de su propio presupuesto. O sea, no de tu presupuesto únicamente como eh, organizador o como líder, sino del grupo de la comunidad. ¿Sabes qué? ¿Quieren pedir una pizza? piden una pizza. Entre ustedes reúnense como amigos y se comparten el valor de la pizza. Cuando ya empiezan a crecer, y si sabes que quiero hacer un evento aquí a seis meses, porque eso es un punto también, no hay que crear eventos para el mes siguiente, sino que al menos cuatro meses deberías planificarlo, te va a tocar empezar a tocar las puertas. es si sabes que, eh, hola empresa tal, de alimentos, ¿cómo estás? Quisiera que me des auspicio para, no sé, para los breaks. Y la empresa va a decir, ¿por qué yo te tengo que dar auspicio si no me sirves? O sea, si tú no eres mi core de negocio. Entonces ahí está tu ingenuidad y tus estadísticas anteriores, ¿sabes que Venían 20 personas y nuestras 20 personas eh, una vez al mes y teníamos estas charlas y creemos que el evento va a ser para 40 personas tal vez y queremos resolver este problema y tú vas a tener un logo en tal parte vas a poder tener un, una mesa de presentar tus productos, vas a tener conocimiento de tu marca, entonces empieza a vender un poquito hasta por un mínimo viable, de alguna idea que tú quieras eh, testearlo. ¿Y quién lo va a hacer? Los participantes. Entonces, ya va todo el mundo, que creo que en la charla la van a tocar un poquito, de cómo levantar capital, cómo levantar eh, dinero para sus eventos. Pero al inicio, pongámonos la idea de qué es necesario realmente. Un lugar donde hablar, eh, la tecnología normalmente es relativamente gratis, para resolverlo. Creo que con eso te puedo responder la pregunta. Gracias. La Hola. siguiente pregunta que tenemos aquí de Jonathan Santana es: ¿Cuál es la comunidad de AI? Imagino que es inteligencia artificial. ¿En dónde puedo buscarlo? Uh, bueno, pregunta. Existen varias comunidades de AI dentro de Ecuador: está eh, R Ladies, está Saturdays ahí y. Bootcamp. ¿Mandé? Bootcam AI. AI, eso no lo conozco, es la primera vez que la escucho. Eh, me dicen que está en Quito y. Búsquenlas. La, la forma más fácil de encontrar las comunidades realmente son redes sociales. Y ahí aparecen. Realmente, si tú estás en un mundo tecnológico, sigue gente de la tecnología y por ahí vas a ver a alguien que participa. Y está ahí, vas a ver eventos. Y tal vez un Google también te puede ayudar. Sabes que voy a buscar tal comunidad. Realmente no conozco un, un listado de comunidades dentro de Ecuador. No conozco una guía de comunidades porque también a veces desaparecen, a veces no aparecen. Pero búsquenlas en redes sociales, Guayaquil. Y la tecnología que quieres aprender, Guayaquil, ahí lo más seguro es que te salte una comunidad. Y escríbele a ellos, tal vez ellos conozcan una comunidad que esté viva, una comunidad que se siga reuniendo, o ellos te invitan a su comunidad. Muchas gracias, Gustavo. Eh, bueno, ahora vamos a dar paso a, a líderes de comunidades que nos van a compartir sus experiencias, como Alejandra eh, Cerna, eh, también Santos Gallegos, María Encalada y Francisco Silva. ¿Están por ahí? Hola. Sí, te escuchamos. Ah, ok. Me quito esto porque no. Ya. Bueno, la pantalla no ayuda mucho. Ya. Ok. Ya, bien. Eh, voy a quitarla un poquito. Hay dos metros de distancia. Bueno. Debo confesar, después de año y medio de eventos virtuales, me siento aquí como desnudo, la verdad. ¿sí? Siento así como que me están viendo en pijama, una cosa así. Pero bueno, esa es la costumbre de estar año y medio haciendo este, eventos de manera virtual. Eh, bueno, tenemos... Eh, Varios invitados ahora eh, que están conectados en, en el Zoom. La idea es un poco hablar acerca de eh, las comunidades y, a, y hablar sobre cómo hacer que sean sostenibles. Y este, de algunas cosas que mencionó eh, Gustavo, eh, un poco eh, conocer experiencias que nos puedan contar estas personas invitadas eh, que han trabajado ya mucho tiempo, bueno, algunas mucho tiempo, otras eh, recién, recientemente, pero lo importante de todo esto, lo que dijo Gustavo, eh, es el proceso en sí. O sea, lo, lo que se vive dentro de la comunidad. No importa si has tenido cinco años, tres años o un año en una comunidad. Y bueno, justamente eh, nuestras invitadas, nuestros invitados, eh, nos pueden contar esas distintas expectativas eh, o esas distintas experiencias eh, de distintos ámbitos. ¿no? Eh, por ejemplo, está Alejandra Cerdá, eh, que ya es desarrolladora web y... Eh, de Drupal, Wordpress, es activista digital de comunidades de TI eh, eh, y de software y cultura libre. Ella es cofundadora de eh, Merak Web y CEO de Semantic, eh, la, la primera empresa con sello apps.co en Manizales. Es miembro de la comunidad tribu Evolución. Ella viene, ella es, bueno, no es que viene, ella está allá. <risa> ella está en Colombia eh, y... Um, tiene un enfoque interesante que nos, que nos va a contar sobre algo que también dijo Gustavo, ¿no? que tiene que ver con el tema de la inclusión, con el tema de este, cómo involucrar y empoderar mujeres en las comunidades. Entonces, es algo muy interesante que nos, nos va a contar. Por ahí también tenemos a este, Santos Gallegos. Él eh, está en Cuenca. Eh, él es entusiasta del open source y del software libre. Eh, es parte de la comunidad Python Ecuador. Eh, actualmente es desarrollador creador del software eh, React the Docs, y bueno, también tiene también algunas experiencias por ahí que contarnos eh, respecto a las comunidades, y María Encalada, María Encalada está en Loja, ella es estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas por la Universidad Nacional de Loja, es miembro activo de la comunidad de, de software libre de Loja, Loja Libre, una comunidad legendaria que tiene años, eh, y este, es miembro del Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre Open Lab, de hecho, es la miembro más joven de, del Open Lab. Entonces, eh, quiero darles la bienvenida y, bueno, este... Hola, ¿cómo están? Pueden presentarse o oh, saludar. ¿Están por hola. ahí Hola, ¿Santo? ¿Santo? ¿Santo? hola Santos. Sí. ¿Cómo estás? Saluden, no me hagan sentir solo <risa> Hola, hola, buenas uh, noches. ¿Qué tal? Uh, ¿Qué, qué gusto estar aquí con... Sí, con, con, con viejos de comunidades. Como ya lo dijo, soy de las más jóvenes de las comunidades. Pero realmente el haber escuchado tantas experiencias y estar hoy día aquí con, con Alejandra, con Santos, con Francisco, me llena de, de mucha emoción. Sí, este, si pudieran prender sus cámaras también, si es posible, Ya para que les vean. Eh, ahí está Santos, ahí está... Eh, Ahí está María. Parece que tuviera 12 años, pero no tiene 12 años. Tiene, ya ya se, se está graduando. Este, y está Alejandra Cerdá. Bien, hola Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, este, yo, yo, yo quisiera primero empezar eh, un poquito eh, que nos cuenten eh, cómo se llegaron a involucrar en sus respectivas comunidades. ¿no? Está Santos Gallegos eh, con la comunidad de Python Ecuador. Eh, Está María Calada con la comunidad de Loja Libre y bueno, Alejandra Cerdá, que ha estado en algunas comunidades, eh, pero bueno, ¿quién quiere empezar? Empecemos con Alejandra. ¿Cómo te involucraste en tu primera comunidad? Cuéntanos un poquito para que la gente se conozca. Uy, eso fue hace mucho tiempo. <ríe> eh, bueno, eh, eso fue cuando yo estaba en la universidad estudiando Ingeniería de Sistemas y fue por un grupo de compañeros eh, amantes del software libre. Ese fue mi primer contacto con toda la filosofía y la cultura de software libre. Eh, participé en, en algunos eventos, eh, más que todo era conversatorio entre nosotros mismos, la o sea, comunidad como tal así formada no era, sino que eran, éramos un grupo de personas que nos gustaba eh, el software libre, que nos encantaba destruir los computadores, eh, formatearlos y volverles a, a instalar cualquier, eh, cualquier sistema operativo y poco a poco se fue eh, empezando a formar una comunidad eh, donde cada año como es... Eh, eh, sagrado para, para las, la gran mayoría de comunidades de Software Libre, empezamos a, a organizar y a celebrar el festival de instalación de Software Libre en el mes de abril. Ese fue el primer contacto. Eh, luego empecé a buscar a mujeres eh, que estuvieran en el Software Libre y la primera comunidad como tal a la cual yo pertenecí fue Fox Chicks Colombia con con Lili y con, con otras chicas eh, donde empezamos a hacer activismo digital eh, para incluir a más mujeres en, en la parte de tecnología y sobre todo pues, en la parte de software libre que éramos muy poquitas. Eh, empezamos a hacer eventos, participé en unos cuantos congresos eh, eh, con, con ellas Empezamos a construir diferentes nodos en diferentes ciudades, a ponernos en contacto con otras pequeñas comunidades de software libre, eh, como las de Flisol, Ubuntu, Mozilla, eh, para empezar a traer a más chicas y organizarnos para, para aumentar un poco la visibilidad. Y así poco a poco he ido, como se puede decir de alguna forma, saltando en diferentes comunidades, eh, dándoles ese enfoque de inclusión y, y, y enfoque de género. Eh, también he estado en la comunidad de, de, de WordPress, eh, en la comunidad de... Eh, bueno, estuve en una ONG, en una comunidad que terminó después siendo una ONG, que es Giggers Latam. Estuve también en, estoy en la comunidad de Mozilla, Colombia. Y la última comunidad en la que estoy, eh, no trabajando fuertemente, pero sí aprovecho mucho la parte de compartir conocimiento, es la de la de Drupal. Ya, bien. este uh, Santos, cuéntanos tu, tu primera eh, visita a una comunidad. ¿Cómo te involucraste? A, bueno, Python, Ecuador, precisamente. Uh, bueno, este, de donde vengo, no hay muchas comunidades, o bueno, no existían muchas comunidades, de lo que yo sepa. Entonces, fue de que uh, vino una persona de Argentina a hacer varios eventos uh, de tecnología, especialmente Python, eh, alrededor de Ecuador. Y estuvo, uno de estos eventos organizado en Cuenca, que fue un Django Girls. Eh, entonces me inscribí a este evento, ya que era, ya que era algo que no había, no había visto aquí pasar, que haya pasado este tipo de eventos en, en mi ciudad. Entonces fue interesante y bueno, de ahí fue de que ni siquiera, ni siquiera me, me, me veía a mí mismo tratando de organizar más eventos, sino simplemente asistiendo. Y bueno, pasó el tiempo y, y era como que... Se necesitaba más personas para organizar eventos, entonces era como que yo también quería que pasen esos eventos, así que era como que eh, y no había tantas personas, entonces era uh, si yo me ofrecía de voluntario para que eh, existan más eventos, o porque si no lo hacía, entonces ya no vivían. Y bueno, era lo que también yo quería que, que existan ese tipo de eventos, me gustaba ir, conocer a personas uh, que compartan esa misma esa misma filosofía, es ganas de aprender y compartir, y bueno, desde ahí eh, empezamos a armar con muchas otras personas que han ayudado a organizar eventos en otras ciudades, en Quito y Loja especialmente, se han organizado muchos eventos en esas ciudades también, y bueno, esa es mi historia. Ok, gracias Santos. Este, María, cuéntanos, eh, con Loja Libre, ¿cómo fue que te involucraste? ¿Esa fue tu primera comunidad? Eh, sea Libre, me había estado acercando previamente a otras comunidades y de hecho en mi, en mi carrera ya habían otras comunidades, así que por el 2017 intenté acercarme a una, pero era como que enseguida me alejaba, eran comunidades, eran células Microsoft, igualmente una comunidad de Riobamba por el 2019. Pero no fue sino hasta el 2020, con todo esto de la pandemia, que a raíz del FLISOL 2020 que se organizó a nivel de Ecuador, que yo vi que, el, que la página o el sitio de Loja no tenía nada, yo le escribí a uno de los activistas de acá de Loja y le digo, ¿qué te parece si recolectamos información? Y ponemos para que para el 2021 la gente que vaya a organizar el FLISOL eh, tenga antecedentes y tenga información para, para publicar, para compartir. Y cuando me di cuenta, ya estaba en una reunión en un gypsy con muchísima gente del LOXA Libre, con los fundadores, me estaban contando tantas cosas, ya conocía parte de estas cosas, y estaban diciendo, qué bien la reactivación, qué bien que vuelva a surgir LOXA Libre, y ahí comenzó a sin darme cuenta, sin planificarlo y sin nada. Y eso, que iba a hacer? Recolectar información sobre el software libre, sobre el FliSol acá en Loja, terminó en organizar un bonito grupo de de activistas y de gente que, que ama el compartir, que ama el software libre. Y, y terminamos de cabeza con LOXA Libre. Bien, gracias, María. Bueno, este, un, una de las, de las cosas que se va a hablar ahora es sobre la sostenibilidad. Cómo hacer que sean sostenibles las comunidades. Eh, y Gustavo mencionaba algo, que era el voluntariado. El voluntariado definitivamente es la esencia de, de que una comunidad se sostenga en el tiempo y las, y las actividades que se hacen. ¿no? Eh, yo, yo, yo recuerdo, María, en, la, en, en el frisol de, de, del 2020, eh, alguien de Loja había recomendado eh, el, un equipo de apoyo. Y en ese, en ese equipo de apoyo estaba María. Y en las reuniones nunca iba. Jamás. Y si iba, llegaba, pero ya tardísimo. Sin embargo, el día del, del, del, del frisol eh, fue uno de los mejores aportes que tuvo el evento en, en una plataforma donde estuvimos haciendo como una comunidad en chat. Eh, y, y prácticamente se pues, lideró ese, ese, ese... De ahí en adelante, creo que no, no, no la para nadie, porque viene haciendo cosas. Entonces, sobre eso quisiera que, que comenten cada uno sobre esto de, de ser voluntario eh, Si bien es cierto, eh, eh, lo que dijo Gustavo, hay gente que entra, hay gente que sale, hay gente que perdura un tiempo y luego se va. Eh, hay comunidades que desaparecen, hay comunidades que perduran en el tiempo, pero los que siempre eh, están rotando son las personas. Las personas entran y salen todo el tiempo. Eh, ¿Cómo fue el, el, el, el, la colaboración de ustedes o, o, o cuál es la visión que ustedes tienen respecto a, al, al voluntariado que, que implica este, ser parte de una comunidad, o eh, algo lo estaba mencionando Santos ahí, o este no es necesario, o sea, simplemente voy a una comunidad, me la paso por ahí, eh, veo si me interesa algo, me quedo, si no me voy. Eh, ¿Cómo debería ser el voluntariado si yo pienso en una comunidad que tiene que sostenerse en el tiempo? ¿Quién quiere empezar? Veamos con Santos esta vez. <risa> Ok, uh, bueno, el voluntariado a que te refieres es eh, apoyo mutuo entre, entre colaborar entre todas las personas o te refieres a algo económico? Ah, a nivel este de apoyo mutuo, de colaboración dentro de las personas. ¿no? Luego lo okay. económico lo podemos ver después. Ok. Uh, bueno, como decías, es como que es el core de las comunidades eh, eso de tener eh, varias personas, colaborarse entre, colaborarse entre todos, ya que... No, no vas a estar siempre tú organizando o siendo, tomando, la, tomando la iniciativa, sino como que siempre, cada vez que organizas un evento, tratar de meter más personas ahí, para que el siguiente evento ya no, ya no dependa de ti, ni la comunidad dependa de una sola persona, sino que cualquier otra persona se puede hacer cargo, si es que tú desapareces o pasa algo. Eh, entonces, para mí, ese, ese sería la, lo más importante formar una comunidad que no dependa de una sola persona, eh, incluso con cosas pequeñas, eh, ir involucrando a los demás, por ejemplo, ordenar unas sillas, pegar unos posters, eh, cosas sencillas pero que te ahorran mucho tiempo e incluso fortalezas un poco también la comunidad haciendo sentir a los integrantes como que más parte de, de la comunidad. Ya, yeah, ok, perfecto. Este, lo que dices tú es por más pequeño que sea la colaboración, es decir, ir y ayudar a poner unos afiches en la pared del lugar donde se va a hacer el evento, o lo que fuese, lo importante es siempre involucrarse. O ayudar en el audio. Ah, o ayudar en el audio, sí. O darle, o darle nex a la presentación. <risa> que yo estaba haciendo nex ahí porque se le pasaban las láminas. Ya. Este, a ver, ¿qué más quiere contarnos? Eh, María. Eh, bueno, de lo que mencionaste de las personas de las comunidades, creo que hay personas en las comunidades que están sin estar y que aparecen por momentos, te dan luz, te apoyan, te dan cosas muy valiosas y luego transitan, siguen pasando. Luego de la nada vuelven y te dan cosas. Por ejemplo, alguien que te, que te apoya en una campaña de relaciones públicas eh, y luego se va. Ese es un aporte buenísimo para la comunidad o viene alguien y te patrocina el hosting y el sitio para, para la comunidad y luego sigue transitando y aunque son personas que llegan por momentos y enseguida se van dejan aportes muy valiosos y bueno antes eh, las personas que están ahí siempre constantes igual que lo que decía Santos el apoyo que pueden dar desde un comentario por ejemplo eh, ¿Creen que sería bueno organizar el próximo Frisol virtual o, o semi virtual y presencial, un, un, un híbrido de esas cosas? Gente que te ayude a pensar que no necesariamente esté ahí presente haciendo, que no necesariamente esté ahí todos los días, que no necesariamente esté publicando, comentando, participando, pero que cuando te aporta, te aporta cosas de valor. Creo que, creo que ese es el activo más importante de las comunidades. Bien aportar, eh, así sea mi único aporte en la comunidad, pero aportar y dejar mi huella. Eh, yo apoyé en este evento, yo apoyé en, este, en esta actividad eh, y gracias a, esa, a, esa, a eso que hice eh, se pudieron hacer cosas. O yo logré conectar eh, a la comunidad. A, hay un modelo que se llama eh, Orbit eh, Love, eh, algo así, que es, es un modelo como un framework de comunidades, ¿no? como... como, como eh, construir una comunidad y cómo hacerla sostenible. Este, el framework está estar en GitHub, pero una de las cosas eh, que dice este modelo es que hay gente que tiene eh, alcance, ¿no? es decir, eh, tiene un alcance alto que, que puede hacer que lo que sucede en la comunidad trascienda a otros espacios, ¿ya? o viceversa, puede traer gente a la comunidad, y con eso ya hizo un gran aporte. Eh, bueno, este, Aleja, Cuéntanos sobre el voluntariado. Bueno, yo creo que esa, esa es la columna vertebral de cualquier comunidad. O sea, el voluntariado y la cultura y las estrategias de, de, de manejo y de organización de la comunidad tienen que estar siempre orientadas hacia el voluntario, generar siempre un ganar ganar. Porque al final como, las personas que están dentro de la comunidad donan su tiempo, dan su tiempo, eh, buscando obviamente algunos intereses eh, en común, eh, pero pues es, es tiempo extra. sí. Entonces, si tú ingresas a una comunidad y no tienes ningún aporte o alguna retroalimentación que la comunidad te pueda generar a ti como voluntario o como voluntaria, eh, vas a perder el interés muy fácil. No, me parece que para que una comunidad se sostenga en el tiempo, tiene que tener como prioridad el ganar-ganar de los voluntarios. Siempre buscar alguna ganancia para los voluntarios, sea eventos, sea participación, sea visibilización, sea algún regalo de algún patrocinador, así sea una rifa, pero algo que llene al voluntario sobre el trabajo que vaya desempeñando. Lo otro es eh, trabajar en equipos y hacer relevos. ¿sí? Como decía ahorita el, el, el otro compañero, que, eh, Santos, eh, tú llegas a una comunidad y tienes tu tiempo. Y tienes tu, tu ciclo, aportas lo que puedes dar y vuelves y te vas. ¿sí? Y puedes llegar a otra comunidad y así sucesivamente. Tienes es que eh, generar relevos y trabajos en equipos, así sean día dos, para que cuando el día que tú no estés, o el día que las personas y los líderes de la comunidad no estén, la cultura y la organización de la comunidad sea tan fuerte que sea capaz por sí sola de poner otros nuevos líderes y otras cabezas visibles y sigan, sigan llevando pues, la comunidad y sigan ejerciendo eh, el, la programación o los eventos pues, que normalmente eh, organicen. <coughs> Lo otro que me parece que en muchas de las comunidades no tenemos en cuenta es esa ruta del voluntariado. La gran mayoría de comunidades no la tiene y cuando tú no la tienes, tú como voluntario no sabes para dónde vas. Tú llegas, no te hacen una inducción, no sabes qué vas a hacer, no, tienes muchas ganas de aportar, pero no sabes en qué ayudar, no sabes cómo, no sabes cómo participar. Eh, creo que eh, ahí también es, es, es muy importante porque... Eh, si tú no sabes con quién con, no sabes cómo aportar tu conocimiento no sabes dónde puedes participar rápidamente te puedes desmotivar y simplemente te vas como aquí no fue no, aquí no pasa nada aquí yo no puedo hacer algo, aquí yo no puedo aportar eh, son los mismos con los mismos, entonces pues busquemos otro lado donde yo pueda ser escuchado ¿sí? eh, lo otro es eh, Tratar de, de que los integrantes, o sea, con una ruta voluntariada bien organizada, es tratar de que los integrantes siempre tengan un mismo fin, un mismo objetivo, ¿sí? Que no todos estén tirando para todos lados porque pues es muy complicado. Eh, eh, si ya es difícil que unos cuantos líderes se pongan de acuerdo eh, en, en la organización de algún evento, es mucho más complicado eh, orientarlo pues, al, al, al foco, al objetivo de la comunidad. Entonces, si todas las personas que ingresan a la comunidad tienen un objetivo como tal, tienen una, una, un interés en común, es mucho más fácil organizar esos equipos de trabajo para que entre todos, cumplamos ese objetivo y podamos sacarle el mayor provecho a ese interés que nos hace participar en, en, en las diferentes comunidades. Ok, gracias Alejandra. Es decir, este, eh, esto de que el voluntario va por amor a la causa, paz y amor, quiero aquí aportar, o sea, no es tanto así, hay, hay algún interés allí. En todo caso, ese interés de, del que hablas, entiendo que es el, el, el interés en común por aprender, por, por eh, aportar conocimiento y también tener conocimiento nuevo. Eh, y... y y quizás eso sea lo que, lo que, eh, el denominador común de, de, de todas las comunidades, al menos las comunidades de tecnologías libres. ¿no? Eh... Sí, lo puedes, o sea, lo puedes orientar en, en, en esos dos aspectos. Eh, en las comunidades de tecnología, eh, el, el interés básicamente común es aprender el lenguaje o aprender eh, la herramienta eh, que gira en torno a la, a la comunidad. Hay diferentes comunidades que no son o sea que son de tecnología pero no están enfocados directamente como una herramienta o como un lenguaje como tal, sino que tienen una misión un poco más eh, orientada a la parte de habilidades blandas, por ejemplo las, las comunidades de mujeres que se enfocan en, en visibilizar a esas mujeres, a capacitarlas en habilidades blandas para mostrar su talento, ¿sí? para buscarles a, a abrir las puertas, o sea, si, si, tú, si tú te mueves, si, tú, si tu propósito de vida se mueve con ese tipo de misiones o con ese tipo de objetivos que tienen las comunidades, es mucho más fácil hacer el match en ellas y poder aportar todo tu talento y, y quedarte para ayudarlas, a, pues para ayudarlas a construir. Si tú vas por otro camino con otros intereses, eh, hablo más que todas las comunidades que no... no no, no tratan un, un lenguaje o una tecnología específica. Es mucho más complicado compaginar con el equipo, compaginar con la comunidad y terminas perdiendo el interés y simplemente te alejas o te, aport, o, te, o te vas a buscar la comunidad que se haga match con, lo que, con el propósito que tú tienes. Por eso digo que eh, todo depende de los intereses personales de cada uno. Claro, de acuerdo. De acuerdo. Ahora, este, tengo una curiosidad eh, respecto a de todo esto que ustedes han hablado. Eh, ¿Cuánto les, les ha aportado profesionalmente, laboralmente, eh, a, a cada uno de ustedes? ¿no? En el caso de María, en el caso de Alejandro, en el caso de Santos, eh, el estar involucrado en una comunidad, en, en, este, en haber estado involucrado, haber eh, eh, eh, colaborado, haber sido voluntario de alguna manera, ¿cómo, ¿Cómo les ha aportado, laboralmente, profesionalmente, las comunidades? Y si es que les ha aportado en algo, ¿no? Entonces, también eso es bueno saberlo. Ajá. María creo que quiere decir algo. A ver, empezamos con María. Sí. Eh, bueno, personalmente, eh, no puedo medir la cantidad de beneficios que ha recibido gracias a la comunidad. De hecho, pongamos que lo que yo le he dado a la comunidad ha sido una gota de agua y lo que me ha devuelto es un océano completo. Porque, en serio, el, el haber tratado con tanta y tanta gente que me ha contado desde su experiencia un, un montón de cosas, no solamente de un tema, no solamente de cultura libre, sino de diversos temas, eh, pues me ha ayudado eh, muchísimo en otras relaciones futuras de nivel laboral. Eh, el tema también de gestión. Porque a veces cuando decimos eh, la comunidad, aunque sean sin fines de lucro, aunque sean personas voluntarias, es una organización. Y cada cosa que hacemos, aunque no busquemos objetivos lucrativos, son proyectos. La gestión y dirección de los proyectos, el aprendizaje que tienes con eso, ahí tienes un espacio donde puedes practicar a prueba y error. Y en estos espacios eh, me he ido formando, he ido aprendiendo muchas cosas, el tema de tratar con otras personas, de que no es solamente eh, tu compañerito que se siente al lado en clases, no es solamente el profesor que te está dictando una materia, sino que son personas que tienen sus propios pensamientos, que, tiene, que tienes que tener estrategia de comunicación para llegar a ellos, y, y a nivel laboral igualmente me ha ayudado a crecer, he tenido algunas dudas, he tenido oportunidades laborales gracias a eso me ayudan cuando no puedo resolver algo así que definitivamente eh, a mí la comunidad me ha dado y me sigue dando tanto y tanto gracias maría eh, no sé quién más quiera este santos claro. uh, puedo decir que mi trabajo actual lo obtuve gracias a participar en la comunidad y además de eso también eh, he conocido muchas personas eh, con los que puedo hablar sobre tecnología e incluso tener trabajos aparte con estas personas. Eso es, bueno, es lo que más me ha llevado de la comunidad, también la, muchas cosas que he aprendido. Yo diría que eso. Ok, bien. Pocas palabras, pero espeso. <risa> bien, eh, Alejandra. Bueno, pues como dice María, uy, es, es, son muchas cosas, desde eh, aprendizajes personales, o sea, no, no te aporta solo profesionalmente, sino te ayudan a crecer como persona eh, integral. Eh, pues así significativamente el trabajo en el que estoy en este momento, pues lo conseguí gracias a una comunidad. Y simplemente, el simple hecho de estar metida en un chat y participar y, y preguntar y estar pendiente como de ciertas eh, tecnologías alrededor de eso, eh, pues terminé trabajando eh, como desarrolladora Drupal en, en, en una ONG. Eh, y por otros lados, eh, la parte de crecimiento profesional, aprender a, a trabajar en equipo. O sea, uno cree que sabe trabajar en equipo, pero cuando tú ya trabajas con comunidades, cuando son más grandes, o sea, son más de 10, 15 personas, ya es un poco más... Más complejo y cuando están en diferentes países o cuando ya estamos en un evento, saber manejar el estrés, saber manejar el, el, el como esa, ese, esa ansiedad, cierto, ese estrés del momento, eh, de saber separar las cosas, que una cosa es el estrés de un evento, el estrés y el acelere que te puede generar un evento, eh, cómo reaccionas tú con, con ese estrés a las amistades que se van formando dentro de las comunidades, ¿sí? porque pues eh, tú te estresas en un evento, estás acelerado y terminas respondiéndole mal o sin querer, pues obviamente sin querer le puedes responder mal o puedes estar tan acelerado que no te mides en algún comentario, no te mides en, algún, en alguna forma de, de, de actuar y las otras personas se pueden ofender o puede pasar pues, de manera viceversa, aquí no ve a alguien tan, tan embalado como decimos acá en Colombia eh, con algún con alguna situación que nos responde o nos trata mal, y no es porque no les, les caigamos mal o porque hayamos hecho algo malo, sino porque es el momento, y es aprender a separar ese tipo de cosas eh, para poder fortalecer los equipos e incluso pues eh, no, no dañar amistades que se van formando en las comunidades. ¿Qué otras cosas me han dejado? Eh, a nivel personal... Que uno puede tener muchas intenciones y muchas ganas de aportar, pero si la comunidad no te valora a ti como persona y como voluntario, eh, ese no es tu sitio. Si no te valora el aporte que tú puedes dar, el aporte que tú puedes eh, construir, el... el el, el liderazgo que tú puedes llevar, es mejor buscar otras, otros espacios donde, donde sí te puedan dar la oportunidad y dar la visibilidad que tú te mereces, y dar todo el aprendizaje y dar todo el conocimiento que uno está buscando eh, en ese momento. Ok, gracias Alejandra. Este, bueno, yo quiero hacer una última pregunta para ver si, si, si podemos cerrar eh, los distintos temas que hemos hablado ahora. Hay, hay, un, hay un tema, el último tema que medio lo mencionó Santos, que era sobre... ¿Es posible, es posible que una comunidad, o como lo ven ustedes, ¿no? este, pueda involucrarse con, eh, digamos, el sector comercial, con las empresas? Eh, eh, de, ¿De alguna manera eso podría ayudar para que las comunidades se sostengan en el tiempo? ¿O no? ¿O es, es una cosa aparte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes es, es de esto de que las comunidades se conecten con, con el sector empresarial, por ejemplo? Eh, ¿Necesitan, o, o es al revés, o es que las empresas necesitan a las comunidades? Por ejemplo, las empresas de base tecnológica. ¿Quién quiere comentar? A ver, Alejandra. Yo creería que las empresas necesitan mucho de las comunidades. La gran mayoría de comunidades grandes a nivel internacional tienen una gran empresa detrás. Eh, o, o, un, o un gran ente tecnológico eh, detrás. Pues está Google, está Facebook, están eh, GitHub. Eh. Ahí es donde, donde, donde uno tiene que empezar a saber vender el objetivo de la comunidad, la misión de la comunidad, las empresas. Si tú no estás dentro de, de, de esas comunidades pues de, de, de algún grande te, de tecnología, eh, ahí es donde nos, a nosotros como voluntarios nos toca es empezar a construir un discurso y poderle vender a las empresas ese apoyo. Sí, poderle, poderles eh, enseñar cuál es el beneficio que podrían obtener al apoyar a una comunidad de desarrollo tecnológico, capacitación, las comunidades dan las capacitaciones gratis, todos los mitablos, talleres, la gran mayoría de eventos de las comunidades son gratuitos, o si no tienen un costo muy bajo, que el costo es mínimo para poder eh, eh, subsanar los gastos de, de la logística de, de, del evento. Pero la gran mayoría de los eventos son gratuitos, son capacitaciones gratuitas para la gente. La gente puede aprender y tiene un, un, un respaldo de un soporte sobre una tecnología detrás muy grande. Pues eh, pueden reclutar personal, pueden conseguir gente capacitada, pueden eh, expandir los... los los, los contactos pueden dar a, darse a conocer como empresa, puede incluso, uno les puede hablar sobre la responsabilidad social que ellos tienen como empresa, ¿sí? o sea, el aporte que le da la empresa a la sociedad por, por, por vender un producto y por, por recibir esos ingresos, eso en la gran mayoría de, de países eh, ayuda a... Um, a disminuir los impuestos si tú haces aportes a ONGs o a, o a causas sociales te ayuda a bajar los impuestos entonces ahí también nos podemos meter para buscar ese tipo de apoyos más que todo la visibilidad eh, de las comunidades se puede aprovechar es en eso es eh, pa, pr prácticamente es una pauta publicitaria casi gratuita eh, de, de Sí, o sea, sin, sin, sin espacio geográfico, porque es que las comunidades pueden ser una comunidad de Colombia, pero puede ser vista en todo el mundo, el evento puede ser visto de personas a la nivel Latinoamérica, de España, de, de Estados Unidos, entonces es, es, es una pauta publicitaria para aquellas empresas que, que, que aporten un granito de arena, porque es que tampoco es mucho eh, a, las, a las comunidades, más de lo que las comunidades les pueden aportar a ellos. Eh, eh, gracias, a Alejandra. Este, Santos, ¿quieres comentar algo? Sí, uh, bueno, la cosa sobre el dinero. Eh, mi punto de vista primero es de que si no va a el dinero, <risa> pero eh, tarde o temprano se van a necesitar. Así que, bueno, hay que ver fuentes. Uh, una de ellas es pedir ayuda a empresas. Pero, bueno, es opinión personal mía de que siempre que se involucre una empresa o una tercera parte eh, dejar bien claro sobre los términos de la comunidad y no depender de esa, de esa empresa tampoco, uh, tratar de que esas, de esa empresa tarde o temprano se puede como que apoderar de la comunidad o alguien se quiera apoderar a la comunidad o hacer que la comunidad sea de ellos y ya no va a ser la comunidad de la, de la comunidad, <risa> uh, así que tener bien esos, poner bien esos límites de ahí Um, bueno, y cuando comunidades pequeñas entre dinero se puede colectar entre entre las personas del grupo, pero en co, entre comida crece, vas a necesitar un poco más de dinero que eso de ahí. Y simples cosas como por ejemplo, como comprar un dominio, eh, puedes requerir dinero que puede que no sea mucho. Dices, ok voy a poner en el bolsillo, pero también busca, trata de buscar otras otras fuentes, porque ya estás poniendo tu tiempo y y bueno, y además de eso, vas a poner tu dinero, estás como que... Bueno, no estamos llegando a ese punto en que todo vaya a depender de una sola persona o de ti. Uh, recientemente, por ejemplo, para la comunidad de Python Ecuador, este, recientemente pudimos abrir una cuenta en Open Collective. Bueno, ahí está abierta si para, para alguien que quiera poner dinero. Ese dinero se va a usar simplemente para, para renovar el dominio, por ejemplo. Es una de nuestras cuentas, hasta ahora tenemos 0 dólares, pero no está bien, porque, no, porque no, no necesitamos ese dinero actualmente. Estamos todavía bien, el dominio creo que están dos años eh, libres. Y eh, en realidad ese, ese dinero también lo conseguimos, este, por así decirlo, como que vendiendo un espacio publicitario en nuestra página, simplemente poner el logo ahí. Eh, obviamente les mandamos todos a... Ese, ese resumen de un montón de términos de qué es lo que no puedo hacer uh -huh. uh, a que tan claro y otra cosa es que lo que decías de que a veces las empresas piensan que ellos están haciendo un favor a la comunidad pero es al revés en mi punto de vista es que uh, las empresas se benefician mucho de las comunidades y no dan y no dan suficiente no reconocen suficientemente lo que lo que se debe y bueno eh, colaborar con una comunidad puede ser un punto de eh, empiezo para que estas empresas empiecen a aportar de vuelta a lo que ellos han consumido. Sí, de acuerdo. Pienso, siento yo que quizás acá en el, en el país no, no hay esa cultura de, de, de, de apoyar a las comunidades ¿no? en los eventos que organizan, en las actividades que hacen. Eh, yo me acuerdo que para el Frisol del 2019 que se hizo en Guayaquil, este, logramos Recaudar a como 600 dólares o algo así, o 800, no me acuerdo. Pero claro, estas eran empresas de tecnología, las que habían aportado de alguna manera. no eh, Pero hablar con un, otra empresa, una gran empresa, que necesita de tecnologías para que te oficie un evento, es medio complicado, porque las grandes empresas trabajan con software privativo. Entonces no les interesan las comunidades de código abierto. A quienes les interesan las comunidades de código abierto son las startups, eh, que trabajan con código abierto, no son tan tontas como para decir vamos a utilizar aquí pura tecnología privativa. Eh, entonces saben con qué trabajan, y trabajan con tecnologías abiertas. Entonces ellas necesitan de las comunidades, eh, o, o empresas pequeñas, medianas, pero no hay esa cultura de, de, de, de, de aportar, ¿no? eh, quizás ese es un, un trabajo fuerte que, eh, que quizás le que hacer entidades como Épico, qué sé yo, ¿no? <risa> Para poder ver cómo se puede aportar a las comunidades y hacer que, que, que, que se puedan dinamizar, ¿no? Eh, eso es muy, muy importante. Eh, y, no sé, creo que María querías comentar también. Eh, respecto a las empresas y a las comunidades, pienso que debería haber una coexistencia porque eventualmente las comunidades necesitamos ciertos patrocinios. Hay cosas que, como dijo Santos, eh, se tienen que cubrir y hay ciertos gastos que se van a cubrir. Eh, el mismo hecho que él mencionaba del hosting. Eh, y hay otros espacios en cambio en los que las comunidades aportan a las empresas eh, con algunas recomendaciones respecto a soluciones basadas en, en open source o software libre y también con espacios publicitarios, porque por ejemplo hay eventos como el FliSol en donde aprovechan esas empresas y se promocionen. Y digamos, eh, yo soy una empresa o un grupo de desarrollo de software y aprovecho que hay un evento de FliSol, voy y pongo ahí mi carpita y me promociono, promociono mis, mis servicios, promociono mis productos ¿Y qué le ofrezco al evento? ¿Qué le ofrezco al Frisol? Ah, bueno, es que yo voy a dar eh, tres cursos gratis para, para quien la organización diga. Entonces, hay esa como relación mutua entre, entre comunidades y, y empresas. Bien, gracias María. Eh, bueno, sí. Eh, bueno, para cerrar, eh, la última pregunta, ahora sí. <ríe> eh, Alejandra, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que, bueno, muchos de la comunidad de software Libre de pronto me van a degollar por lo que voy a decir, pero no, tenemos que dejar ese purismo a un lado, o si no, no vamos a estar, eh, eh, nos vamos a desaparecer, o sea, o, o nos unimos amor. al enemigo, o nos unimos al enemigo en este caso, pues la parte de software privativo, eh, para tratar de cambiarlos, o, o desaparecemos como comunidad, y es tratar de verle... Pongo el ejemplo más grande, y no me vayan a matar, eh, Microsoft <ríe> es, una, es, es un gran emporio de, de, de, de software privativo, y pues todo el daño que nos ha hecho, y hoy en día está, está eh, apoyando fuertemente el software libre. ¿sí? Eh, de hecho, pues GitHub <ríe> <ríe> eh, ya, ya es de Microsoft, eh, y las comunidades se mantienen, entonces, tú no, no no, podemos separar, no podemos separar, eh, eh, digamos, no podemos dejarnos llevar por... Por, por, por, por esos purismos y por, por amar tanto a la, a, a la parte de software libre, a la filosofía de software libre porque al final uno, lo que nosotros queremos aportar es construir tecnología y la gran mayoría de los aportes grandes tecnológicos son software libre, ¿sí? que de alguna u otra forma algunas entidades eh, eh, de software privativo lo utilizan para lucrarse, eh, pues igual nos necesitan Igual los necesitan. Por algo hay muchas empresas de software privativo que le pagan grandes aportes um, a, a las grandes comunidades o a las grandes empresas que están detrás del software libre. Pregunten, mi, miren a ver quiénes son los que aportan en, en, la, en, en, en el core de Linux. Google, uno es, uno es, de, los, es de los grandes... Dígame aportadores económicos de la comunidad, pues no tanto de la comunidad de Linux, sino de, de, de la empresa, pues de, de Linux Foundation. Eh, ¿Por qué? Pues porque toda su tecnología está basada en, en, en, el, en el kernel de, de, de, de Linux. Microsoft también está aportando, está haciendo sus, sus aportes, está involucrando un poco más a la comunidad, está teniendo en cuenta a la comunidad y la está escuchando. Entonces, yo creo que... Eh, Sí, es bueno, es, es, esto daría para otro debate y es... Eh, eh, ¿Cómo involucrar esas empresas de software privativo en eventos de software libre? Donde las dos partes ganen, ¿Sí? El simple hecho de que ellos, no, de que ellos vendan un, un producto licenciado no implica que nosotros no podamos aportarles como comunidad y que la empresa no se vaya a beneficiar de, de, del conocimiento y del talento que se construye en la comunidad. Entonces ahí es donde, donde toca, obviamente toca dejar pautas eh, iniciales eh, bien organizadas, porque pues la filosofía de la comunidad de software libre y todo lo que está alrededor de la cultura libre eh, prima en un evento antes que, que, que eh, sus, sus misiones y sus objetivos de, de, de software privativo. Pero es donde, donde toca empezar a negociar y cambiar un poco el chip. Porque al fin y al cabo, de alguna u otra forma, las, las empresas que manejan software privativo se lucran eh, y enriquecen su corte tecnológico a partir de las comunidades de software libre. Claro, bueno, ahí respecto a eso, mi, mi visión personal es fortalecer las comunidades de software libre en, el, en la ciudad. Por ejemplo, si hablamos de una... Ciudad inteligente, estamos hablando de una ciudad que tiene comunidades tecnológicas eh, que están dinamizadas, eh, no una ciudad que está llena de aparatos tecnológicos. Eso no es una ciudad inteligente, eso es, eso es una ciudad tonta con aparatos inteligentes. Entonces, este, y las comunidades son importantes, eh, pero claro, o sea, este, eh, pues a mí me da pena los ingenieros que se gradúan de las universidades. Tú te has dicho, ¿no? Por, por este, esto de eh, el cuento daño que han hecho estas grandes empresas cuando pues se gradúan haciendo next, next, next, next, next y, y le pones una pantalla de terminal y no saben qué hacer. Ya. Eso es terrible. Ya. Pero claro, eh, estas grandes empresas les conviene eso. ¿Y el conocimiento realmente dónde está? Está en las comunidades. Entonces, ahí hay como cosas que hay que medir, quizás, ¿no? Este, si una, una tecnológica privativa va a apoyar a una comunidad para que se desarrolle, para que esté dinamizada, para que haya actividades, para que crezca, para que haya más talento eh, humano capacitado en, en estas tecnologías de código abierto, porque casi todas son de código abierto, pues eso está bueno. Bien. Pero hay que saberlo hacer con mesura y hay que saber hasta dónde se involucra, eh, pienso yo, ¿no? Hasta dónde nos podemos involucrar con estas organizaciones. Eh, ya, ahora sí, para cerrar, no sé si, si quieren comentar algo más, ¿no? Este, eh, ¿Cómo hacer o qué estrategia, y esto quizás lo pueda, lo pueda decir María y lo pueda decir este Alejandra, eh, ¿qué estrategias eh, sugieren ustedes para hacer que la comunidad sea inclusiva? Eh, como lo que decía Gustavo, eh, sea inclusiva, sea diversa, haya diversidad, eh, eh, no sea, eh, como siempre suele suceder, que vas a una comunidad y solo hay chicos. ¿Qué, qué, qué, es, qué sugieren ustedes o en, bajo, en base a la experiencia de ustedes? Yo creo que toca hacerla de invitación personal a las mujeres y luego de invitar... Primero, en el grupo de tecnología, de mujeres en tecnología, se sabe que es un grupo reducido. Y en ese grupo... Eh, encontrar a las mujeres que sean afines a los objetivos o al, o al origen de ser de la comunidad es aún... reduce más el grupo. Entonces ese grupo tan reducido tienes que ponerte en contacto con esas mujeres y motivarlas a que quieran participar. Porque conozco mujeres que son realmente unas pros en todo lo que hacen, pero que les da todavía miedito compartirlo porque conocen que el, que el área es de hombres y quieren como que, no, yo estoy acá en mi zona de confort, eh, yo sigo trabajando acá y ustedes hagan su evento allá con los hombres que sí les gusta colaborar. Entonces tienes que identificar al grupo de mujeres en tecnología, identificar al grupo de mujeres afines a tu comunidad, contactarte con ellas una a una, motivarlas y, y luego sí ya eh, contar con ellas. Pero el trabajo de motivarlas hace que el grupo de mujeres en tecnologías y afines a tu comunidad se reduzca aún más. Ok. Eh, Alejandra. Bueno, yo creo que a, a lo que dijo María, yo le agregaría y es que eh, yo siempre lo he dicho y es eh, generar entornos seguros, generar sitios seguros para las mujeres. ¿Qué es un sitio seguro para la mujer? Y no tanto para la mujer, sino para cualquier eh, minoría. Pues las mujeres no somos minoría, pero, pero en este gremio sí. Y es, y es eh, cero, to cero tolerancia a comentarios eh, que puedan generar indisposiciones o faltas de respeto hacia las otras personas, sea mujer, sea hombre, sea eh, trans, eh, no binario, póngale el, el, el nombre que quieran. Eh, me parece que eso es fundamental. Si tú generas unos espacios donde las personas que van a pertenecer o que pertenecen a esa comunidad se sienten libres, se sienten tranquilos, que pueden participar, que pueden hablar, que pueden dar su punto de vista, que pueden compartir su conocimiento sin sentirse juzgados, sin sentirse menospreciados, sin sentirse, sin sentirse atacados o que, o que en algún momento van a hacer algún comentario que te va a indisponer. Eh, puedes atraer mucha más gente. Lo otro es eh, en cuanto al, al, al enfoque de género como tal que es el, el, el que yo manejo, eh, pues sí, somos muy poquitas, pero entonces ahí es donde las mujeres que somos, que estamos en este gremio y que tenemos algo de visibilidad o que tenemos, eh, eh, eh, que somos líderes de, de alguna que otra comunidad empezar a, um, a generar esa red de apoyo entre nosotras mismas para dar a conocer a más mujeres, ¿sí? para mostrar a otras líderes, sea o no sea afín a tu comunidad, el simple hecho de, de, de, de mostrar esos roles de, para que las niñas Vean, es que sí hay mujeres en tecnología. Utilizar embajadoras eh, que vayan a, a, a, con, el, con, pues con, el, con el objetivo afino a la misión de, de tu comunidad para, para visualizarla en otros entornos, para, eh, si, eh, si, es, si, si tiene algo de visibilidad para mostrar el trabajo, para mostrar que hay mujeres trabajando en tecnología desde el ámbito que sea. Creo que eso es... Es, es, son las dos cosas más importantes, generar entornos seguros, eh, un código, un buen código de conducta, donde se, se tenga una ruta eh, específica para cualquier tipo eh, de caso de acoso en las comunidades de mujeres. Eh, hay muchos hombres en, en TI que nos cuestionan por hacer eventos de solo mujeres, ¿sí? Y el problema es que cuando se hacen mixtos no faltan los hombres un poco desubicados, que empiezan a hacer comentarios malucos, que empiezan a acosar a las mujeres, que simplemente participan de este tipo de eventos para conocer viejas, para levantar viejas, y, y, y ese no es el fin de la comunidad. ¿sí? Entonces, si tú tienes un código de conducta eh, que contemple ese tipo de situaciones, que tú protejas a las mujeres cuando están expuestas, ante ese, ese tipo de, de, de hombres, eh, las chicas y las mujeres nos vamos a sentir más seguras y nos eh, tarde que temprano vamos a terminar empoderándonos tanto de la comunidad que terminamos siendo líderes, mostrando nuestro talento y vinculando y trayendo más chicas. Bien, bien Alejandra, sí, este, una experiencia que, que nos pasó eh, haciendo un evento eh, no me acuerdo que era, el Software Freedom Day creo, eh, abrimos el, el, la convocatoria eh, y cuando ya publicamos la agenda, una, una eh, compañera de la comunidad de software libre eh, que, tiene, que es una empresaria este, en Quito, nos dijo, oye, esa gente es puro hombres. Y luego hubo una discusión, una discusión interna, porque decíamos, pero es que abrimos la convocatoria y, y, y, y, es, y es lo que, lo que hay, o sea, eso fue lo que se postuló. Y ella nos hacía la observación de que no es suficiente con abrir una convocatoria y decir, no postularon mujeres. ¿Ya? Qué pena. ¿No? Sino eh, hacer un esfuerzo más. ¿Ya? Es decir, eh, lo que tú decías, la red de contactos de mujeres, decir, oye, mira, hay este evento, dale, participa, inscríbete eh, y tratar de equilibrar las agendas. Eh, eh, para que más, más, más mujeres eh, postulen a, a estas... Este, era para hacer charlas, ¿no? Entonces, eso, eso es importante, ¿no? Y allí no solamente son las redes de mujeres que tienen las mujeres, sino también nosotros los hombres, ¿no? También tenemos amigas y amigos eh, que, que tienen más amigas, en, en fin, y tratar de, de, de, de, de motivar a que, a, a que esa red se active, ¿no? O sea, no es solamente responsabilidad de las mujeres, es también responsabilidad nuestra. Este, gracias, Alejandra. Santos, no sé si quieres comentar algo. No um, sé, sea, el único que podría añadir es que desde los primeros inicios en la comunidad siempre busquen de que eh, esté el respeto, eh, si hay alguna pelea por ahí, simplemente párenla, eh, bandeen a las personas, eh, que siempre, siempre que los nuevos miembros, uh, que los nuevos miembros nunca, nunca encuentren una pelea, sino que sepan que siempre va, va a estar la comunidad responsable, eh, siempre va a estar amable entre todos, el respeto siempre va a estar ahí. Eh, realmente y hasta ahora no creo que tenido hemos tenido que intervenir algún moderador en la comunidad de Python Ecuador por ejemplo el chat eh, no, no hemos tenido que ningún tipo de intervención y esto yo creo diría es porque desde el desde el, desde el inicio del chat siempre se puso las reglas claras eh, si hay algún tipo de comentario que no sea apropiado no dejarlo pasar así sea eh, eh, incluso no fuera de un chat, en, cuando esté en la comunidad de en persona, también hacerlo saber. Y bueno, siempre, siempre hacer eh, quedar claro el código de conducta una y otra vez. Este escrito es como que le da un poco más de, de miedo, por así decirlo. Bien, gracias Santos. Eh, gracias a Alejandra y María también. Eh, por compartir un poco sus experiencias y sus criterios eh, eh, los tips también de cómo hacer una comunidad sostenible, de cómo hacer que, que, sea, que sea diversa eh, y, y, por, y también por contar pues, las cosas que le, les ha aportado las, las comunidades y, y cómo ustedes han aportado a ellas. Eh, mi nombre es Francisco Silva, eh, soy parte del de Open Lab, Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre, y también gracias a Épico por, por esta invitación que nos ha hecho a las comunidades y al Open Lab. Gracias Francisco, gracias María, Santos, Alejandra, eh, por, esta, eh, por esta charla ha sido realmente enriquecedora. Ahora voy a leerles unas preguntas que tengo por aquí. La primera pregunta es... Eh, ¿Cómo hacer ese traspaso o cómo sucede ese traspaso entre eh, la generación fundadora y, bueno, cuando crece la comunidad? ¿Quién quiera responderlo? Alejandra. Eh, yo creo que el programa de mentorías es la mejor forma de entregar la bandera. Si tú como líder eh, de algún área como tal de la comunidad eh, tienes la posibilidad de recibir a alguien nuevo y empezar a transmitirle tu conocimiento de no solo del funcionamiento de la comunidad, sino el conocimiento técnico profesional que tú tengas, es la mejor forma de empezar a entregar la bandera para que el día de mañana eh, la persona que tú estás eh, mentoreando ocupe tu lugar y sea líder de la comunidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿las comunidades deberían cobrar por los servicios para ser sustentables? Una pregunta difícil según la cara uh, de María Alejandra. Perdón, Alejandra. De Decía Santos. Es un poco difícil porque si quieres que tu comunidad sea más, más accesible, eh, pagar un precio tal vez no sea muy accesible para todas las personas incluso si sea un dólar no muchas personas tienen ese dinero pero pero sea, se podría organizar otro tipo de eventos grandes en los que podías requerir uh, dinero pero también podías ofrecer al mismo tiempo becas para para las personas que no tengan este no tengan dinero suficiente para asistir a tu evento ya que estaría también excluyéndolas de, de algún modo. Pero mi decisión es no, tratar, de, tratar de no cobrar, pero si es requerido, tal vez los eventos más grandes, costos, toda la cosa, al menos eh, tratar de conseguir becas o auspicios para que, para que el costo no sea tan elevado y puedan participar el mayor número de personas. Muchas gracias. Y finalmente, eh, relacionado a lo que estábamos yo, conversando, yo ¿podría antes. responder algo sobre sí, esa pregunta? Claro. Sí, o sea, depende de cobrar para qué, ¿no? De que eh, cobrar el servicio de, de qué. Eh, porque obviamente dentro de la comunidad, o sea, estoy mirando la, la, la pregunta desde otra óptica. ¿no? Uh -huh. eh, dentro de la comunidad, obviamente, no se cobran entre los que son parte de una comunidad, eh, algún servicio, por llamarlo así, pero quizás a un cliente que la comunidad le quiera servir. Pero en ese caso a mí me queda la duda, pues si estamos hablando de una comunidad o estamos hablando de una empresa o de una organización, entonces se perdería el sentido de lo que es una comunidad. Entonces una comunidad no se crea para vender servicios. ¿no? De pronto de la comunidad puede derivar que hay algún grupo de personas que sí este, se dediquen a eso ¿no? eh, y se organizan y lo hacen a título personal o, o hacen un grupo y, y, y, y, y venden sus servicios. pero Pienso que la comunidad no, no, no es, esa es su esencia, ¿no? es su esencia es reunirse, compartir conocimientos, hacer que sea más grande, eh, y ese tipo de cosas. ¿no? Pues es es, es mi, mi opinión personal. Es que se perdería la esencia del voluntariado cuando tú ya empiezas a cobrar un servicio, a ofrecer un servicio y cobrarle a las empresas por eso, pues tendrías la obligación de pagarle a los voluntarios eh, un mínimo, o sea, así sea algo significativo y, y sí se empieza a volver esa es eh, deja de ser una comunidad eh, de voluntarios eh, para volverse una no sé ONG o una empresa que ofrece servicios eh, a bajo costo a algunas empresas pues gracias y bueno finalmente tenemos eh, justamente lo, qué beneficios eh, específicos pueden ser visibles para las empresas, para que eh, podamos eh, captar estos eh, fondos de las empresas para nuestras comunidades. Beneficios para las empresas. Creo que ahí, por ejemplo, hay esa eh, publicidad, por decirlo así. Eh, vamos a suponer que cierta comunidad organiza un evento, por ejemplo, el FLISOL, y dentro de este evento, dentro de los afiches dentro del sitio, eh, ubica el loguito de la empresa y la empresa patrocina de cierta forma el evento y apoya a la comunidad. Entonces, ahí hay como una relación recíproca de, de beneficios. Sí, un, un, poco, un poco lo que decía María, es por ejemplo el PliSol, que es el festival, que tanto lo menciona María, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que se hace... En, en toda América Latina, ¿no? como en 20 países, como en 200 sedes, en, en toda América Latina. Entonces, siempre hay gente, siempre, siempre hay gente. El frisol de Guayaquil, por ejemplo, tuvo como 400 personas eh, en total, ¿no? eh, que, es, que durante todo el día estuvieron. ¿no? Eh, hay empresas que les llama la atención ese público, eh, que puede ser eh, estudiantes, eh, profesores, eh, en todo caso... Eh, por ejemplo, Telconet, digamos, Telconet, que vende su servicio de, de, de tele, NetLife, ¿no? eh, y de pronto podría eh, eh, promocionar sus, sus servicios allí porque tiene un público ahí objetivo que son estudiantes y capaz que le puede interesar, entonces ahí tú le puedes vender, le puedes decir, eh, la comunidad que está organizando el evento, decir, eh, mira, te doy un espacio para que tú promociones tu, tu, tu NetLife, ¿no? Eh, o, o promociones tu marca, o lo que sea, ¿no? Y de esa manera tú puedes eh, autofinanciar, autogestionar, porque ese es el tema, no es vender un servicio, es hacer autogestión para una actividad que está haciendo la comunidad, que no es lo mismo. Listo, muchas gracias a todos. Ha sido súper enriquecedor. Creo que todos aprendimos mucho. Y la idea es esta, ¿no? Compartir... Eh, dentro de la comunidad y entre comunidades para poder crecer en conocimiento y poder llegar a esos objetivos que tenemos como comunidades eh, bueno de parte de Épico les agradecemos y también desde eh, Guayaquil Tech, eh, la comunidad les invitamos eh, a, a seguir los eventos, les recordamos que eh, siempre nos reunimos el último jueves, el tercer jueves de cada mes para revisar diferentes temas y también a partir de octubre vamos a hacer eventos en, la, en las primeras semanas a partir del mes de octubre, la primera semana de cada mes. Entonces, bienvenidos todos, y bueno, es un gusto tenerles en Épico, de estar aquí todos conectados, y estamos, eh, estamos eh, continuamos con las comunicaciones. Gracias. Ah, Tiene una pregunta. Ahí <risa> hay <risa> una pregunta. Una pregunta, sí. Este, en la experiencia de los compañeros de las comunidades, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿No? colaborando o juntándose con otras comunidades, ¿cómo ha sido esa apertura de las otras comunidades? Bueno, eh, para cerrar el, el, ya la sesión, <ríe> eh, que ¿cómo ha sido juntarse con otras comunidades? Además, la experiencia de ustedes, juntarse con otras comunidades, si ha habido apertura o no, ¿cómo, cómo ha sido eso? Por ejemplo, Losa Libre, juntándose con los de Python de Ecuador o con alguna otra comunidad, los de JavaScript de Ecuador. Eh, o, o, o Alejandra, no sé, ¿alguien quiere comentar? Y con eso les prometo que sí cerramos la... Bueno, pues eh, nosotros acá en Colombia tuvimos la oportunidad de, eh, de unir a más de 30 comunidades. En este momento no tengo el número son entre 30 y 40 comunidades de, de TI, o sea, todos enfocados en alguna parte, de en algo de tecnología, eh, tanto de mujeres como mixtas. La gran mayoría eran comunidades eh, de mujeres eh, y logramos unirlas eh, bajo un evento que llamamos el Women Community Fest. Eso fue hace dos años en el Campus pari del 2019. Tuvimos un espacio eh, que um, terminamos siendo las dueñas y señores del escenario de programación donde mostramos no solo el talento de las mujeres y de las comunidades como tal, sino de todo el país. O sea, fue un evento regional, eh, fue un evento totalmente inclusivo, tuvimos eh, participación 50-50, eh, tuvimos alrededor de, de 76 conferencias en, en toda la semana de, del, del Campus Party, eh, más o menos unos 80, 90 eh, panelistas, participantes y logramos llevar eh, por medio pues de, de apoyos de, de diferentes eh, empresas privadas logramos llevar más o menos unos 30 voluntarios de las comunidades de diferentes ciudades a Bogotá a disfrutar el Campus pari y a participar eh, y, a, y apoyar en toda la parte logística de, de, del evento durante, que eso fue más o menos una semana sí, eh, Entonces, Gracias, se puede. gracias Alejandra. Sí, Bueno, eh, en Guayaquil pasó lo mismo, en el FLISOL 2019 juntamos siete comunidades eh, fue un Python, un compañero que está acá, GitHub, eh, bueno, y, y fue posible también. Fueron siete comunidades que colaboraron para hacer que el evento sea posible. Y, y, y, y, y, y mientras hay un, un, eh, algo en común, que en este caso era hacer el evento eh, y, y compartir conocimiento, pues yo creo que es posible. ¿no? Y bueno, ya con esto, gracias Pamela. Gracias a todos y bueno, les invitamos a seguirnos.